Estoy jugando el aquí con mi primo. Eh... Eh, me queda en silencio. Voy a ganar. Voy a ganar. Voy a ganar. Voy a ganar. Voy a ganar. Mamis, wey. No pinche mamis. Bueno, aquí ahora le toca a mi primo. Porque es una ayuna. Te toca. Ven, juega Pero, ¿por qué online? Bueno, se te van a guiar mucho, <risa> te aviso. Primera. Y ahí yeah, yeah. no sí. sí. Bien, no corte si quieres. Bien, Bueno, este es mi primer video, así que espero que sea apoyado. No tan apoyado, pero vamos a hacer una meta. Van a decir, este tipo está loco, el tiro meta. Dos likes. La meta es. Dos likes. Dos likes. Dos likes. Ya. No consigas matar. Ya, dos likes. Esa es la meta. Dos modos, aunque no lleguemos a la meta de dos likes, voy a subir un video. Pero, la de dos likes. Para los distraídos, voy a sortear cinco likes. Cinco. Y tres homas. ¡No se vale! ¡Mi prima perdida! Y me está diciendo Estoy que ¡No se lindo. vale! Y no Ahí escuchan su explicación rara. Ah, sí, mi nombre es Déjame para que no me maten. <risa> mm, mm, mm, mm, mm, mm. Ah, lo siento, me quedé pegado con la canción. <risa> a, B, veces... C. Sí. Soy letra. Ah, no, ¿cómo era? A, B, Soy letras. Ah, eso. <risa> es eh, lo cierto. <risa> sí, no un incómodo. No poder. Eh, bueno, es eh. Eh, un juego de la, de la sobrina pequeña que, de, ¿Por que tenemos ¿Por qué? Porque es de la... Ah, de sí, la es un, ju un juguete de... De la valentina de, de la valentina val que tiene menos de un año Es mi sobrina prima y la sobrina de mi primo. Obvio oh, Obvio Porque si la Rayena hubiera tenido hijo Ay, tu, tu cara No entendí no sé, pero... ah oh. puede no de suicidar. No. De suicidarme! Bueno, eh, este es mi primer... ¡Oh, miren la foca! ¡Eso, foca oh, ¡Una suicida Eh, bueno, eh, este, este video ya dijeron la meta. Pero solo tengo una esperanza. Ganar, o sea, llegar al top 3. Bueno, no, a ver. llegar al top 10. Bueno, con eso estoy feliz. Si quieren que vuelva a subir este, este juego, eh, la meta es de 2 likes. De todos modos voy a subir otro video. Pero. Eh, me toca a mí, por cierto. Eh, la meta es todo like. Si quieren que vuelva a jugar esto Pero. Yo creo que vamos a tener que editar el video entero. Pero. Mi voy a pasar ahora. Van a ver un corte. Porque. Yo. Quiero, lo... Porque quiero conseguir algo y. Eh, porque... Tres. Yo. YOLO. <ríe> Seguimos con la partida. Y ahora le tocó al primo luego de jugar mucho de rato entre nosotros ¿sos? dos. Dos no, no lo... segundos. Fueron dos segundos. No, fueron dos segundos. Fue un poco más de dos segundos. <ríe> tratamos, pero igual es un poco complicado ya que hay unos, unos gusanos que te tratan de trolear, malditos chicos. Por si acaso si eres un gusano chico y estás viendo este video, no dale like. Mate. Eh, es muy improvisado, más o menos este video, pero. Sí, no me avisó, de empezó a... pero, o sea, no. Sí. Fue un poco gracioso. Eh, Alguna vez podríamos subir Fortnite. Sí, es la Play 4 que tengo yo. Él tiene una Play 4 y yo tengo mi computador. O sea, un computador con el mi hermano tiene uno, yo tengo uno y mi hermana tiene uno, pero yo no con es, el de mi hermana. No es millonario por si acaso, porque es que se lo abro con usted. ¿Sí? El... ¿Sí? ¿Sí? Tiene una Play 4. No es millonario realmente, por si acaso, pero... Sí. ¿pero tiene una Play 4. Muérete ya, maldito. Oh, Muérete ya. Muérete. Bien. Si llegamos a todo. Todos un like. Aunque no creo que esto sea muy popular. Si llamamos a top 10. Un like más. Quiero. Y si les top 10. Tan, tan, tan. ¿Voy? ¿Ya? No voy a sortear nada. ¿Por qué no? No voy nada. Sí. Voy ¿Por? a sortear cuando. Eh, voy a sortear cosas para clases porque siempre. Porque siempre nos viene mal. Eh, esta vez voy a sortear cartulina y van a ver un... de eh, corte porque vino mi sobrina chica y no quiero que interrumpa el video si habla, ya verán ya verán quién es saludos le di hola hola. hola gente de youtube hola gente de youtube ahí la escucharon? Eh, es mi sobrina prima mi primo está jugando muy bien ¡Muchas gracias, primo. Es que sin mi nariz, nada. ¡Mentira! ¿Qué está? ¡Mira, está. ese es gigante! Está creciendo muy fuerte. Gracias, Violeta. Es la única que sabe. Sí, sí, sé que está creyendo. Está creciendo muy fuerte, pero sí... Sin... Sí, es igual por algo. Más Me de una vez... Que te conté con... Más de una vez he superado Uy. los 20.000 puntos. Oh. ¿Cuánto tengo? Tienes 7.700 ¿Por qué estoy aquí esos pequeños? Todavía ni siquiera llegas al top 10 Ni siquiera Así que no te creas tanto ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? ¡No! ¡Se me ha ¡Se me ha ¡Se me ha ¡Se me ¡No! ¡Estuvo muy buena la partida! Pero vamos a seguir grabando Eh. Bye eh, voy a cambiarme el nombre porque está muy malo. Eh, ¿Qué nombre me pongo? AXXD. Ah, yeah, yeah, yeah. mm. Oye, tengo una roca en el bolsillo. ¿Me conoce? Sí. A lo que miedo, puro meter muy de cuando yo vengo. ¡Estamos grabando! ¡Estamos! No. No. ¡No! ¡Lo siento! Voy a cortar el video No me dijo nada. Ok. No te, no le pegó tan fuerte realmente, ¿verdad? Que bien, si se solo están jugando, pero... <ríe> fue muy gracioso porque llegó y, y... arruinó un poco el video y por eso hubo un pequeño corte, pero... Oli! ¡Miren! ¡Miren esta muerte! ¡Miren! Cuando no tienes presupuesto. Eh, oye, no se estará alargando el video por mucho. No, quiero que el video llegue a 10 minutos. 10 no, no, no. minutos, grabando. No crees que son mucho, pero aún no. Es que no soy ni. ¡Es el... tu cara! De verdad, yo te sigo viendo, chico. La gente quiere acción. ¿Qué acción? Pues me voy a la parte de acá. Eso, es lo que quiere la gente. Si es espero que bien. lo quieran. Es que espero, su espero superar un like. De verdad, por favor. Espero superar la meta, por favor. O sea, hace tiempo estoy tratando de subir un maldito famoso que Willy Ress? No te están Creído que a la gente no le gusta que la gente sea creída ya sabéis que miren esa gusanos sigamos a mil like este domingo, no, próximo domingo sí. pues, un video de Fortnite en mi casa ya no, si llegamos a la meta de no, 100 likes si llegamos a la meta de 100 likes este domingo, no, el próximo domingo Sí. El próximo domingo Vamos eh, a eh, Fortnite en la casa de mi primo no, no en el computador de mi hermana En la casa de mi primo Play 4 Play 4, eh sí. De lo mejor, sí. de lo mejor Corporado 4, eh Espero que lo quieran eh, eh. Eh, Oigan, por si acaso Quizá el próximo año me cree yo Micalán. Mi calán Su canal que eh, Si el próximo año se lo crea yo voy a estar ya poniendo eh, en la descripción siempre su, el nombre de su canal y todo eso Bueno se me está alargando el video así que más acción! Así que a correrle Y me encerré como Toma esto, cuando no tienes presupuesto Vamos, vamos Bueno, eh, me voy a tener que suicidar, chicos No, no, no, no Oye, voy a ver cuánto sobrevivo Es que se me está alargando el video Más de lo que quería Pero bueno, solo todo por ustedes, chicos Todo por ustedes Se lo merecen son los mejores. No llevan ni una visita. Correcto. Ya lo sé, pero... ¿creéis que llegué a una visita? Sí. ¿Saben la meta? Va a ser... ¡Tres likes! ¿Tres likes? Y, y, ¡Tres y, likes! Y ¡Tres likes por este video! Si llegan a mil videos no, por no night. No, no mil, es mucho. Cien, cien. Ya, cien. cien. Si llegan a cien likes, eh, este domingo video de Fortnite en mi casa Bueno, el próximo domingo eh, no, un, no, vi un video no, de no Fortnite estamos acelerando mucho el Fortnite 200 Fortnite 100 el Battlefront 2 Lo subimos entero Historia entera Yo ya me lo pasé 8 veces Y Star Wars también Porque está de El Battlefront igual y... Paladin, si quieren y... tenemos y todo y si quieren díganme díganle a mi primo en los comentarios juegos pero que... que tienen que ser gratis porque pero también juegos de computador por si acaso sí muchos juegos de computador sí. eh, esta partida creo que la voy a dejar no, no. voy a dejar oh estoy que al top estoy que al top Eh, Llega al top, XD, déjenme, XD, déjenme, ha llegado al top Bueno, ya cumplí la meta, así que ustedes la suya Dejen su manita arriba Y den 200 likes el, el, Este domingo, no, el próximo domingo Video de Fortnite en Play 4 Y muchos juegos Déjenmelo en los comentarios En la enlaza de mi Y termináis el video en la... ya la lié Ay, gigante Y soy muy grande eh, Me estoy impresionando igual un poco Pero voy a dejar hasta aquí el video No hasta aquí, sino que me voy a enrollar O oh, oh no, me suicido Me suicido, pero me voy a suicidar de una manera Que me gusta mucho Tirándome las orillas para para que consiga mi esperma ay lo siento mi esperma <ríe> es que lo siento en... pero no caigáis así porque aún yo caigo el... doble un poquito ¿sabes? a ver voy, voy a tratar de rodear todo el rato esto reto reto este, este va a ser mi mini reto del canal ¿eh? <risa> ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! termino el video